Me voy transformada. Gracias a las herramientas de este curso, he reconocido que el poder está dentro de mí. Me llevo súper buenas herramientas y me encantó este cambio de de cambiar nuestra historia, cambiar lo que nos decimos a nosotros. Me siento empoderada. Llegué con bajas expectativas y me voy con un cúmulo de reconocimiento de mi vida. Para mí este taller fue como que me dieron la llavecita para abrir la puerta que siempre había he querido abrir, pero no sabía cómo. Gracias Ricardo por las herramientas para iniciar con este cambio de historia y permitirme conocer a otras personas que tienen casi la misma historia que yo y tienen el interés de cambiar. Gracias, gracias, gracias. Yo de este taller me llevo tres herramientas para ponerme en el centro de mi propia historia.